Oye, ¿y tú tienes novio? Lo siento, pero mi corazón le pertenece a otro. Ay, y el mío también. La de los ojos negros es una loca. Tiene el pecho peludo y grande en la boca. Tiene un bulto muy grande